La verdad no sabía si hacer o no este video Pero ya que el fantasma insiste demasiado Tendré que hacerlo Bien, aquí voy Antes de comenzar te invito a leer mi webcomic O ver su remasterización Ahora sí, empecemos Las caliñas cuando bailan a, a los hombres Eren, a la edad de nueve años, salva a mi casa y se enamora de ella. De aquí todo normal. En esta ocasión, Hannes pone a Eren en otra posición, por lo que Eren no ve a su madre morir. Eren, mi casa y Armin se unen al ejército. Y cuando Eren se da cuenta de que mi casa iría a donde él vaya, se decide unir a la policía militar. Pero el día de la graduación, el titán colosal ataca a Tross. Eren intenta pero no puede dañarlo Entonces harían la formación para la evacuación Mi casa quiere ir con Eren Y Eren quiere ir con mi casa Pero no los dejan Eren se enoja Muere Thomas Y Eren a lo lejos se enoja Pero Eren no pierde el control Simplemente se queda quieto Y ve a lo normal saltar Eren logra matarlo Otros están intentando devolverse a Armin Eren va y salva a Armin y el titán lo devora, y Eren en su estómago ve como el titán después de haberlo tragado va a por Armin y se lo ha comido, ve el cadáver de Armin. Eren piensa en mi casa y queda indignado y se transforma en titán, entonces mi casa llega y escucha de Mina Carolina que Eren y Armin murieron. Entonces mi casa decía el suicidio, iba a matar titanes. Entonces ahí aparecería Eren modo titán. Ve a mi casa, la reconoce, la agarra y la pone a salvo en el techo de una casa. Eren se recuperará la razón y dice ¿qué es esto? Eren ve la situación, no entiende. Eren camina hacia el cuartel general y se enfrenta a los titanes. Eren sale de su titán. ¿Qué es usted? Humano o titán? Le preguntan a Eren. Mi casa agarra a Eren y sube el muro. Disparan el cañón debajo de Eren. Rainer, Bertol y Annie ven a Eren subir junto con mi casa. Eren y mi casa huyen del muro rosa. Y eso es todo por ahora. 25 likes para la segunda parte. Ay, oh, de paso aviso. De, ah, de paso aviso que si la parte 1 de que hubiese pasado si eres enamorada de Annie. Solo la parte 1 llega a los 80 likes. se crea una ova. Ustedes deciden de qué. Pero si las tres partes llegan a 80 likes, ya sale la, la parte 4. Muchas gracias.